Muy buenas y bienvenidos a todos los zócaros de este canal y también a todos aquellos que me ven o escuchan por primera vez en YouTube Ok amigos, hoy hablaremos de cómo descargar e instalar DLC en nuestro computador, pero antes un poquito de Historia. ¿Qué es BLC? BLC Media Player es un reproductor y framework gratuito, multimedia y de código libre o abierto, desarrollado por el proyecto Videolan. Es un programa multiplataforma con versiones disponibles para todos los sistemas operativos. Es capaz de reproducir casi cualquier eh, formato de video sin necesidad de instalar codes adicionales, lo que lo hace una excelente herramienta para tener en nuestro eh, ordenador. Muy bien, ahora vamos con la descarga e instalación del programa.